Bueno, yo, la, las primeras sensaciones fueron de conmoción, ¿no?, y de temor por la vida de la compañera Cristina. Posteriormente fue la preocupación de, de muchos sectores opositores a Cristina, principalmente a Cristina, de, de no acusar de de sí lo que había pasado, ¿no?, de, de deshumanizar a Cristina y de posteriormente intentar de alguna manera banalizar la cuestión para nosotros. El ejercicio democrático tiene que ver con discutir ideas, proyectos de país. Me parece que Cristina expresa concretamente una idea de país. Y del otro lado a veces hay odio, hay agravios, pero no hay una expresión concreta de qué es lo que se quiere hacer con el país. Entonces nosotros vamos a seguir sosteniendo que el modelo democrático es expresar cada uno su idea y nunca ni apuntar con un revólver ni agraviar al otro. Por eso... Todas las actividades que estamos haciendo en el interior de la provincia tienen que ver con sostener la democracia, expresar nuestro apoyo a Cristina que para nosotros expresa con claridad lo que queremos para la Argentina y, por supuesto, también empezar a decir, no solo a los propios, sino también a los ajenos, que la campaña que se viene en el 2023 hay que hacerla con criterios bien claros y sin agredir al adversario político, porque es un adversario, no es un enemigo a muerte. Piting, esto también esta parte también es de, de esta campaña de llevar este, esta marcha, este acto, en defensa a la democracia por el interior de Corrientes, recorriendo municipios exclusivamente también lo que tiene que ver con el peronismo, o no, ¿cuál es el criterio con el que están recorriendo y llevando este acto al interior del país. Bueno, todas las cosas que tienen que ver con Cristina funcionan de manera espontánea. Hoy, lo que sucedió con la compañera Cristina hace una semana, eh conmocionó a todo el peronismo, a todo el frente de todos y todas las cuestiones que están surgiendo en diferentes puntos de la provincia funcionan a partir de invitaciones de los compañeros y compañeras de cada localidad hoy estamos acá, estuvimos en Itatí, la semana que viene seguramente Esquina, San Isidro son los compañeros los que se organizan para defender la democracia ...para expresar el apoyo a Cristina y por supuesto para aprovechar la movilización que hay en el peronismo... ...para prepararnos para lo que se viene, nosotros queremos seguir gobernando la Argentina... ...creemos que no hemos cumplido con todo lo que hemos planteado y necesitamos en el tiempo que viene... ...durante este año y del 2023 al 2027, poner a la Argentina de pie... Sabiendo que la situación en la que nos habíamos encontrado era una situación muy compleja. El gobierno de Macri nos lastimó como patria y de a poco la estamos poniendo de pie. Ya se empiezan a ver algunos balances positivos y entendemos que el peronismo quiere continuar por más. Pitín, consultarte entonces, bo, sé que tenés contacto más directo con la vicepresidenta, ¿cómo se encuentra hoy? Después de esto, ¿se encuentra la vez debilitada, la vez con más fuerza, con más ganas de salir adelante? ¿Cómo la ves? Bueno, ustedes la vieron al día posterior. Cristina está intacta, ella... No, no, no se dio cuenta de lo que había pasado, lo, de, lo, lo declaró ante la justicia. Cristina es una referencia política no solo para la Argentina, sino para todo el continente y para el mundo. Y su temor no tiene que ver solamente con su vida personal, o en este caso con su vida personal. Ella discute de lo político. Su, ella tiene bien en claro que su persona representa un conjunto de ideas que mucha gente le teme, no quiere que, que se concreten. Pero ella es una militante política y va a seguir militando políticamente. Lo que venga de cara al 2023 lo va a hacer con, con mucha astucia y con mucha estrategia política en, en, en, en beneficio del país. Por supuesto, quien te habla como militante del peronismo, del movimiento nacional justicialista, quiero que nos gobiernen los mejores, y para mí la mejor es Cristina. pitín por último, consultarte, entonces, mencionabas en tu alocución a Cristina Fernández Kirchner como el dique de contención de un modelo de país que quieren promover. En este sentido, ¿qué representa el Frente de Todos y el Partido Justicialista, eh, como, teniéndola a Cristina como, como dique? ¿Qué es el Frente de Todos y el, y el Partido Justicialista en particular? Bueno, el Partido Justicialista es la herramienta electoral que, que, te, que te tuvimos siempre desde el peronismo, desde Perón en adelante. Cuando yo hablo de Dique de Contención me parece que Cristina no solo es el Partido Justicialista, sino muchos otros partidos y muchos otros movimientos que se asimilan, que trabajan y que construyen con nosotros yo siempre voy a decir lo mismo, Cristina es la actualización doctrinaria del peronismo de hoy, ¿no? Quienes no tuvimos la oportunidad de vivir a Perón, tuvimos la oportunidad de vivir a Néstor y a Cristina. Y entendemos que los tiempos que se viven expresan claramente que Cristina es el peronismo. Seguramente hay algunos compañeros que después de tantos años no, no están convencidos de eso. Pero la verdad está en la calle, decía Jaureche la verdad está ahí abajo. Y para nosotros acá abajo... El humilde, el trabajador, nos sigue expresando su gratitud y su apoyo a Cristina. Y, y en eso nos basamos para seguir sosteniendo la figura de Cristina, porque la lealtad del pueblo se corresponde con la lealtad que tiene Cristina también a su pueblo. Cristín, muchísimas gracias. No, gracias a usted.